Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van las lecciones nuevas con Re mayor y La mayor? Yo sé que van bien, chiquillos. Confíen, practiquen. Esta es la única manera de avanzar. Practicar y practicar y practicar. Se fortalecen las manos, se independizan los movimientos, te relajas, vas haciendo todo más orgánico. No conozco otra manera. Solo practicar y practicar. Hoy día les quiero compartir... La cumbia que más amo en la vida es de el maestro Aniceto Molina y se llama Flor del Campo Es muy parecida a La Casa en el Aire ya tiene el mismo rasgueo Ahí va Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tengo que ir a See you. se va a bañar porque no escucha a las aves y y se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, quizás no se va a bañar no escucha las aves quizá no se va a bañar